Soy Paola Antonio Chica Gaitán y siembro un árbol porque para mí un árbol es sembrar vida, sembrar esperanza y, y proporcionar bienestar a, a mucha comunidad y a generaciones.